Tiempo condicional. Verbos terminados en AR, video número 13. Empezamos con el verbo recordar. To remember. Yo recordaría, tú recordarías, él, ella, usted recordaría, nosotros, nosotras recordaríamos, vosotros, vosotras recordaríais. Ellos, ellas, ustedes, recordarían. Nosotros recordaríamos su cumpleaños. Reforzar. To reinforce. Yo reforzaría. Tú reforzarías. Él, ella, usted reforzaría. Nosotros, nosotras reforzaríamos. Vosotros, vosotras ¿Reforzaríais? Ellos, ellas, ustedes reforzarían. Nosotros reforzaríamos todo lo que aprendimos. Apretar. To tighten. Yo apretaría, tú apretarías, él, ella, usted apretaría. Nosotros, nosotras apretaríamos. Vosotros, vosotras apretaríais, ellos, ellas, ustedes apretarían. Yo apretaría todos los tornillos fuertemente. Renovar, to renovate. Yo renovaría, tú renovarías, él, ella, usted renovaría. Nosotros, nosotras renovaríamos, vosotros, vosotras renovaríais, ellos, ellas, ustedes renovarían. Mi madre renovaría su licencia de conducción. Revolcar. To turn back. Yo revolcaría, tú revolcarías. Él, ella, usted, revolcaría. Nosotros, nosotras, revolcaríamos. Vosotros, vosotras, revolcaríais. Ellos, ellas, ustedes, revolcarían. Él revolcaría su casa hasta encontrar sus llaves. Rodar. roll. Yo rodaría. Tú rodarías, él, ella, usted rodaría. Nosotros, nosotras rodaríamos. Vosotros, vosotras rodaríais. Ellos, ellas, ustedes rodarían. Juan rodaría por toda la ciudad sin rumbo fijo. Rogar. To pray. Or to beg. Yo rogaría. Tú rogarías. Él, ella, usted rogaría. Nosotros, nosotras rogaríamos. Vosotros, vosotras rogaríais. Ellos, ellas, ustedes rogarían. Ellos rogarían por un mejor futuro. Colgar, to hang. Yo colgaría. Tú colgarías. Él, ella, usted colgaría. Nosotros, nosotras colgaríamos. Vosotros, vosotras colgaríais. Ellos, ellas, ustedes colgarían. Mónica colgaría toda su ropa en el armario. Tostar. To toast. Yo tostaría. Tú tostarías. Él, ella, usted tostaría. Nosotros, nosotras tostaríamos. Vosotros, vosotras tostaríais. Ellos, ellas, ustedes tostarían. Yo tostaría el pan para el desayuno de todos. Volcar, to overturn. Yo volcaría, tú volcarías, él, ella, usted volcaría. Nosotros, nosotras volcaríamos. Vosotros, vosotras volcaríais. Ellos, ellas, ustedes volcarían. Yo nunca volcaría mi auto porque soy muy cuidadoso al manejar. Regar, to water. Yo regaría, tú regarías, él, ella, usted regaría. Nosotros, nosotras regaríamos, vosotros, vosotras regaríais, ellos, ellas, ustedes regarían. Luis regaría las plantas tres veces por semana. Soldar. To weld. Yo soldaría. Tú soldarías. Él, ella, usted soldaría. Nosotros, nosotras soldaríamos. Vosotros, vosotras soldaríais. Ellos, ellas, ustedes soldarían. Pedro soldaría las rejas de la ventana. Recuerda.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 Este es el tiempo condicional de los verbos terminados en AR, video número 13. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto amigos.